Todos dicen que nadie tiene despedida, pero yo en este momento estoy recontra mal porque yo sé que a mí me han dejado tirado, bien arrebatado, mirándole de medio lado, tirándome la gorra para un costado. Todos me dicen que yo soy medio drogado, pero nada que ver, yo soy un chamaquito que simplemente anda cantando, si anda trabajando, así vivo yo, yo soy genial, yo soy perfecto, yo soy el chamaquito que todos le dicen que no tiene ni plata ni para comer. Pero pero mira Tapi tú tampoco tienes yo solamente ando trabajando tranquilo simplemente escribo freestyle para dedicar a cualquier chica a cualquier persona ustedes lo pueden dedicar simplemente yo lo canto bien de medio lado Arrebatado Tirándome la gorra para un costado Yo soy el chamanquito que anda simplemente cantando Perfecto, todos me tienen rabia Porque ustedes no pueden cantar Porque simplemente no se van a trabajar Como yo trabajo De las seis de la mañana hasta las 6 de la tarde Así yo trabajo Siempre ando trabajando Nunca duermo, siempre me quedo despierto Escribiendo canciones para poder subir a mi canal de YouTube Y ustedes simplemente se pasan diciendo cosas malas mi canal viene, viene arrebatado de medio lado, tirándome la gorra para un costado. Yo soy ese chamaquito.